sí sí sí sí no no Esperar una un poco aquí para, para ir. stamy się. No. No. No. No. ¿Te quedan más de estas, compañero? Sí. Dame, dame una. Dame una para un compañero. ¿Quién? quién, quién? Un compañero mío lo tengo. ¿Quién? Un compañero mío tiene. Yo se lo visto, No tiene una, ¿eh? ahí, ahí. Ahí se queda, pero, no se quedan, pero. La prensa, la prensa puede pasar ¿eh? Dejar pasar a las compañeras Dentro, dentro Las primeras, Sí sí Samuel, vale Vale así, vale así Poneros, a, poneros más adelante Pegados a la eh, Maica, Maica. Adelante del todo, adelante del todo, adelante del todo, adelante del todo. Javier, cuidado ahí, coño, la Pero lo que ha dicho hoy de llevar a tiene un salmacín y tiene Por una pensión no, pensionista lucha! pensionista por una digna. Pensionista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 Ya lo Que se unan a nuestra protesta y que salga en su, en su, en sus, en su televisión nuestra protesta muchas gracias, eh. muchas, gracias bueno, muchas gracias Gracias. gracias. Vale, gracias. Ay tú ay tú ¿Eh? ¡Ay tú que viva la lucha de la, la clase la, viva la lucha de la, la clase, clase obrera y hay 3 millones de pensionistas cobrando menos de 650 euros. Y tienen rostro de mujer. Y nos también llaman ricos. ¡Ricos! ¡Está mirando! ¡La neta está robando! ¡Sin luz! ¡Sin gas! ¡El rey tenía que estar! ¡Sin luz! ¡Sin gas, ¡El rey tenía que estar! ¡Sin luz! ¡Sin gas, ¡El rey tenía que estar!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 ...con 370 kilómetros andados... ...todos, todos... ...hemos contribuido a la marcha... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ...y como... ...ni la señora Yuso ...ni Esperanza Aguirre... ...ni la Cristín Lagarde... ...tienen rostro de mujer...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 So...